Estimados estudiantes sean bienvenidos a esta nueva unidad que vamos a ver dentro de la materia de teoría de conjuntos que se llama la relación de equivalencia donde la vamos a definir de, como clase de equivalencia en donde nos dicen que sea el conjunto A y, una, y R una relación que, de equivalencia en A para cada x o para cada elemento del conjunto la clase de equivalencia de x con respecto a R es un conjunto definido como, como se lo denomina o como está escrito dentro de la diapositiva una relación de, del conjunto A eh, siempre va a estar relacionado donde el, donde Y o, o un elemento de, de, del conjunto va a pertenecer al, al mismo conjunto y los pares ordenados que se van a, a formar dentro de la relación también deben tener eh, deben estar formados dentro del conjunto mismo ¿Ya? en otras palabras como decíamos el, la relación de cada elemento es el conjunto de todos los elementos del conjunto A o del conjunto que estamos eh, denotando y, y están relacionados con cada uno de sus elementos cuando solamente una relación de equivalencias se está considerando escribimos cuando una, solo hay un solo elemento x en vez de eh, que x está relacionado o está eh, perteneciendo a la relación ¿sí? Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo más práctico para poder realizar dentro de la, o entender la relación de, de equivalencia para ser más denotados de y poder tener más consideración dentro de un conjunto que tenemos. En este caso, en el ejemplo tenemos el conjunto A, que está formado por los elementos A, B, C y D, ¿ya? Y consideramos la siguiente relación de equivalencia en A. En este caso ya no va a... Eh, vamos a hacer en, la propio, en el propio conjunto ya y la relación nos quedaría de la siguiente manera eh, va a formarse los pares ordenados eh, como ustedes ven a con a, b con b, c con c y así sucesivamente en donde si ustedes se dan cuenta la, eh, la cardinalidad del conjunto a es de cuatro, ya entonces vamos a ver cuántos pares ordenados se forman dentro de ese conjunto con una cardinalidad de 4 elementos ¿sí? en este caso la relación nos va a dar 2, 4, 6, 8, 10 pares ordenados entonces eh, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una, un conjunto con una cardinalidad de 4 eh, la relación siempre nos va a dar un par ordenado de 10 elementos pares ordenados de 10 elementos ¿sí? eh, y como vemos eh, el A está relacionado con A, B y C el B igual a A, B C C, A, B y C y el D solo con el D ¿ya? ojo tenemos que tener en cuenta que que siempre debemos eh, tomar en cuenta el orden de cómo está formado el conjunto. Como vemos, el A va a estar relacionado con A, B y C, y B va a estar relacionado con A, B y C y C A, B y C y D solo con D, ¿sí? Otro ejemplo, otro ejemplo más práctico ya, este dentro de conjuntos eh, tenemos, sea el conjunto de los números naturales en donde está formado como todos sabemos que, que empiecen con un número con el elemento 0 hasta el infinito y consideramos el producto que consiste de todas las parejas ordenadas de números naturales entonces como ustedes ven el conjunto de números naturales es una representación infinita pero también lo podemos este, expresar de la siguiente manera el producto natural o el conjunto natural está formado por los pares ordenados A y B que pertenecen al conjunto de los naturales donde también tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos dentro de ese conjunto el par ordenado 2-4 no es lo mismo decir que 4 y 2 tener mucho en cuenta esto sí. no es lo mismo no, no significa que son iguales a eso nos quiere referir que no son eh, igual es el, este, este producto cartesiano en este caso el producto natural el 2 y el 4 que 4 y 2 ¿sí? a eso más se refiere estas eh, relaciones de equivalencia ya también se lo puede representar de la siguiente manera sea el conjunto x del producto natural de parejas cuyo segundo número es distinto de 0 es decir que el conjunto x está formado por los pares ordenados a y b que pertenecen al conjunto de lo natural del producto pero no está incluido el cero. ¿sí? También se lo puede representar de esa manera. Ok. Y bueno, eso es en relación a este tema. Más, eh, ya más adelante se realizan más ejercicios en donde se puede ya visualizar más claramente eh, a qué se refieren más es, eh, las relaciones de equivalencia. ¿Sí? Muchas gracias.